Soy Mariana Alfonso y soy especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio del que les voy a hablar hoy se llama Validez Predictiva de las Prácticas Clínicas, Evidencia Experimental de Argentina, y es una colaboración entre investigadores de la Universidad de Harvard y del BID. Este estudio fue realizado con apoyo de la organización Enseñar por Argentina, que es miembro de la red Teach for All. El objetivo de Enseñar por Argentina es, seleccionar y acompañar a jóvenes talentosos para que se desempeñen durante dos años como docentes en aulas de escuelas vulnerables en Argentina. ¿Qué nos motivó a hacer este estudio? Sabemos que los docentes son muy importantes para generar aprendizajes y cerrar brechas. Sin embargo, existe poca evidencia sobre cómo podemos identificar a un docente efectivo, sobre todo al momento de su contratación. Por ejemplo, la mayoría de las variables que los sistemas educativos recolectan sobre los docentes al momento de su contratación, como títulos y certificaciones, no predicen la efectividad docente. De la misma manera, muy pocas variables que han sido recolectadas por investigadores, como los resultados en pruebas de conocimiento pedagógico-disciplinar o los resultados de pruebas de habilidades socioemocionales, explican una pequeña porción de la variación en la productividad docente. Cada día hay más programas de formación docente que requieren de prácticas clínicas, por lo que nos preguntamos, si las prácticas clínicas predicen la efectividad docente, ¿podemos utilizarlas para tomar decisiones informadas sobre certificación, selección, asignación, apoyo y mentoría docente? Entonces, las preguntas de investigación específicas que buscamos responder con este estudio son dos. Primero, ¿podemos distinguir de una manera confiable a los docentes efectivos de los inefectivos durante las prácticas clínicas? Y segundo, ¿podemos utilizar las prácticas clínicas para predecir la efectividad docente durante el año escolar? Es importante destacar que en este estudio, cuando hablamos de prácticas clínicas, nos referimos a un periodo de prueba de dos semanas de duración, donde los candidatos a docentes dan clase a grupos de estudiantes que necesitan de refuerzo escolar durante el verano. Para poder responder a estas preguntas de investigación, utilizamos el proceso de selección de Enseñar por Argentina, que consta de cuatro etapas. La primera aplicación, que se realiza mediante una postulación por internet, donde los aspirantes completan una serie de cuestionarios en línea. La segunda selección, donde los candidatos deben realizar una discusión grupal, una entrevista, una clase de demostración, un ejercicio escrito y una evaluación de pensamiento crítico. Los candidatos seleccionados pasan luego al Instituto de Verano, donde los postulantes participan en talleres de formación y prácticas clínicas. Por último, los candidatos pas pasan a ser docentes durante el año escolar, donde ya se desempeñan como maestros en las escuelas. Cada una de estas etapas utiliza distintos instrumentos para evaluar la efectividad del futuro docente, que van desde las rúbricas estructuradas hasta las observaciones de clases y encuestas a alumnos y directores. La metodología que utilizamos para indagar si las prácticas clínicas influyen en el desempeño docente fue la de asignar aleatoriamente en cada una de las etapas a los maestros con sus evaluadores. Es decir, la pareja docente-evaluador fue constituida al azar. En el caso de las prácticas clínicas, también asignamos aleatoriamente a cada candidato docente a un grupo de estudiantes. En todas nuestras preguntas de investigación, la principal variable dependiente es efectividad docente. Esta la medimos usando una combinación de puntajes que los docentes obtienen en las observaciones de clases, las encuestas a directores y las encuestas a estudiantes. Los principales hallazgos de nuestro estudio son Los puntajes que los candidatos a docencia obtienen durante el proceso de aplicación y selección no nos permiten identificar diferencias en la efectividad docente una vez que los maestros ejercen la docencia en las aulas, pero esto puede deberse a que estas variables fueron utilizadas para seleccionar a quienes entraron al programa por lo que es posible que ya hayan servido como filtro para dejar fuera de la sala de clase a personas que podrían haber sido inefectivos como maestros. Por otro lado, las clases de práctica clínica son un instrumento prometedor para predecir la efectividad docente. En primer lugar, las prácticas clínicas predicen la efectividad docente aún cuando tenemos en cuenta el puntaje que los maestros obtuvieron en etapas anteriores, es decir, nos están agregando información que no habíamos capturado previamente. Segundo, tienen un alto poder predictivo del desempeño docente cuando este es medido en observaciones de clase y en encuestas a los directores. Por último, las prácticas clínicas son más útiles para identificar a maestros que van a tener gran dificultad en el sistema escolar, es decir, a aquellos que se encuentran en la parte inferior de la distribución de efectividad docente, y menos útiles para identificar a maestros que van a tener un gran desempeño, a aquellos que se ubican en la parte superior. Esta información, por ejemplo, nos permitiría poder direccionar esfuerzos de capacitación y acompañamiento docente.